Estamos aquí en el Centro de Servicios de Salud bueno ¿Cómo está la gente acá? Tenemos una actividad para llamar a la prueba porque no hay otra alternativa. La gente necesita un cambio de constitución y esta es una buena posibilidad para hacerlo. Yeah. Votemos a prueba. Okay. Sí, Nos encontramos aquí, bueno? cuénteme. Bueno, nosotros diría día tenemos un compromiso moral con la, con la nueva constitución. Creo que los que vivimos y sufrimos para la dictadura nos dimos cuenta que la constitución que se hizo, ¿no es cierto? Eh, en, en el tiempo de Pinochet es una constitución que no consagraba los derechos sociales de los seres humanos. La salud, por ejemplo, la educación y eso es fundamental en esta nueva constitución. Creo que al leerla nos damos cuenta que hoy día sí tenemos que votar a prueba y por eso que hoy día con la agrupación Frei desde nuestra agrupación Talcahuaro Alejandro Arevalo, estamos aquí en este banderazo para poder hacer un llamado a la gente que sí lea y se intuya lo que significa tener esta nueva constitución, que es una constitución, no es cierto, redactada en democracia, con las personas y no haber hecho entre fusiles y, y militares constituir una constitución a nosotros nos dejó eh, sin las eh, necesidades básicas que eran la salud, la educación digna y por sobre todo, ¿no es cierto?, lo que significaba el derecho a la vivienda. ¿Qué cuenta, Martina? Hola. Hola, ¿cómo estás? Un saludo. Acá estamos eh, apoyando la prueba que es... Lejos, por lejos, la mejor opción eh, para nosotros que vivimos eh, la mano dura de la dictadura. Hoy día tenemos que eliminar esa constitución escrita en dictadura. Eh, necesitamos aprobar, sobre todo las mujeres, tenemos que aprobar esta constitución que está escrita con paridad de género Es la única en el mundo que se ha escrito en paridad de género Y la, el mundo entero nos está mirando hoy día, porque estamos marcando un hito, eh, un hito mundial Así que invito a mis compañeras a levantarse, a apoyar esta moción Y ojalá que ganemos el 4 de septiembre Gracias compañeros cosa compañero? Bien, bien, y vamos a estar mejor El cuarto El cuarto vamos a estar mejor yeah. eh, Queremos un nuevo Chile yeah. Solidario, colectivo Humanitario Donde el ser humano es, es el centro yeah. ah. Vamos a ganar con todo el aparataje que montó la derecha, no les va a servir de nada. El pueblo ha hecho más conciencia. ¿En eso estamos? Que la gente entienda cuál es su lado, cuál es su sector, cuál es la raya que tiene, dónde tiene que poner la raya el día 4. Gracias, Mario. ¿Quiere decir algo? Perdón. ¿Quiere decir algo? Eh, bueno, yo estoy por el apruebo, a toda prueba, yeah. eh, por mis hijos, mis nietos y las futuras generaciones. Así que, eh, como no soy AC1, estoy al lado del pueblo.